¿Daniel ¿estás saco aquí? Sí, aquí, no, van a ganar. no, van a ganar a los, Lista. Ok, ahora para allá, encima carito, cariño, abril brinca, dale, abril cada Dale, abril cada vez, abril dale Mucho, mucho, mucho. mucho Muy bien, muy bien. En Camila, Rocío. Camin, Cami, Camin, camin. Espérate, espérate. Ay, Así, así, así. no no sí no